Eduardo Acevedo Díaz, escritor, periodista y político uruguayo, es considerado como el iniciador de la novela nacional en su país. El 1 de enero de 1902 apareció en la primera página del periódico más importante, la curiosa serie de relatos, Pasajes del paisaje, desde el tronco de un ombú, al que ya damos comienzo y que espero que sea de tu agrado. Desde el tronco de un ombú, por Eduardo Acevedo Díaz. El cordero agonizaba en el valle. Bajó el águila azulada de la sierra y le devoró uno de los ojos, el que miraba al cielo. Se limpió el pico curvo en la lana tenue, lanzó una nota estridente y se remontó de nuevo a los picachos. Otra águila le salió al encuentro y se trabó la lucha. Algunas plumas cayeron al suelo, luego se apartaron por distintos rumbos. En tanto, una oveja con gusano en el cerebro se acercó al cordero moribundo y se puso a dar vueltas sin cesar ni descansar, con la cabeza airada y la colilla tiesa. 2 cruza una carretera hacia el paso del arroyo tirada por ocho bueyes entre Barrosos y Yaguanés. El conductor, viejo, montado en un cebruno flojo, vaso nobliento. El criollito, de ojos negros muy vivos, arrollado en el tronco de la lanza, le grita —¡Taisa! ¡La zanja es honda El viejo se endereza en el recado rezongando vuelta güey pero el vehículo estaba en los bordes y cayó la zanja pantanosa maniobró la picana se alzó la voz enérgica y después de un vaivén enojoso la carreta arrancó con las pinas crujiendo el criollito silbó un triste poniendo los dos pies desnudos en la lanza y las rodillas en el rostro el viejo arrojó un terno entre el bostezo y dijo, «¡Siempre peludeando!» 3. En tanto se abaten los negros tordos y los pechos amarillos en el cardizal ardiente y asoma la gama su airosa cabecita entre las altas hierbas allá en el fondo del llano, como atenta extraño ruido, Relincha con imponente brío un semental criollo y se precipita en frenética carrera a la loma del flanco, que traspone en un segundo y vuelve en el acto con la crin ondulante y el copete encrespado arremolinando una tropilla de vendrudas, gracias al esquilón de la madrina. Enseñando los blancos dientes y dilatando las narices, ya enarcando el cuello o dando una corbeta, Compele a su gay y la lleva al trazo de la gramilla, se para de súbito. Arroja un pequeño gruñido felino y se pone a pastar. De pronto, una de la grey se aleja demasiado de la ronda. El potro se pone a tres saltos junto a ella y pagó caro el delito de insubordinación. La víctima se doblega y la madrina mira con aire de idiota tal vez cansada de esos caprichos y celos formidables. 4 Un poco apartado, cerca de un rancho, pobre, muy negro y ya de paja incolora, una menor con la pollería levantada y las rodillas al aire, parecía recoger huevos bajo las totoras. La seguía un mastín, con paso tardo y paciente. Cuando ella se detenía mucho en sus afanes, el perro se echaba. Luego proseguían una y otro su marcha de rodeos. Algo debía haber encontrado, aunque fuesen huevecitos huevecito de ratonas. Porque de vez en cuando se detenía como a contar lo que llevaba en el ahuchado del vestido. El perro, por esta vez, se le había alejado un poco y olfateaba. De pronto, delante de la niña, de una mata espesa, salió corriendo un lagarto gris verdoso. Cerca había una sombra de toro, una de tantas avanzadas del bosque contra el pampero, y a él se dirigió el reptil con su apéndice en alto. Allí estaba la cueva. La menor dejó caer toda su carga y se lanzó tras él con pasmosa rapidez pero no tanto que no llegara al mismo tiempo que el mastín, bulto enorme a su lado. El lagarto, en un tropiezo sin duda, perdió ventaja, pues, aunque ya, con todo el cuerpo en el escondrijo, fue cogido de la cola por la pequeña. El perro ayudó sin pérdida de segundo y mordió en el tronco. La criolla se quedó con el apéndice en las manos. Se retorcía como una culebra fuese riendo con las greñas en las mejillas, el mastín la siguió breves pasos, se detuvo, volvió sobre ellos, como avergonzado, olió largo rato al pie del árbol, introdujo panete hocico en la covacha, movió de un a otro lado la cola y al fin se acostó frente a ella, con la cabeza entre los remos y los ojos fijos en el mísero hogar de la presa mutilada y perdida. 5. Una banda pequeña de ñandúes cruza por el médano que está a media cuadra del paso del arroyo, y a un costado del camino. El médano es un reducido círculo amarillo en medio de dilatadas verduras, y en su centro mismo hay algunos arazaes y malezas solitarias como si la costa fecunda del subsuelo protestara contra la aridez de las arenas. Los ñandúes marchan tranquilos. Pero de improviso, dos o tres levantan a modo de arganas los salones, mostrando el abrigo interno blanco como la espuma. Y emprenden a en la fuga. Las demás corredoras se separan del sitio por opuestas direcciones. Y alguna brinca con los pies juntos, cual si el peligro no diera tiempo a desplegar los nutridos plumeros. Más de una vífora de la cruz, dormitando en la arena caliente, que empolla el huevo de yacate, ha alzado su chata cabeza y vibrado la lengüeta al sitio melancólico de esas aves hijas del Kuma, tan similares en sus hábitos de libertad salvaje a los del primitivo gaucho vagabundo. 6. Se van muy lejos y el sol se acuesta. Las sombras bajan al valle. La noche, una noche limpia, serena, de inmensos doseles azules tarnochados de solos infinitos, trae con su majestad solemne el don de la calma, del silencio y del reposo, que esparce en las sierras y en los llanos con sus luces y rocíos. Los grandes rumores han cesado. Los que se perciben no perturban. Bajo diapasón de patos silvestres, tertulias de gallereras, aleteos entre el ramaje y el armonioso acento del zorzal, que se alza como un himno a las estrellas, vibrante en los aires, llena de dulce encanto los ribazos sombríos. Fin